Soy Floribet, en esta ocasión te mostraré cómo hice un florero con una botella desechable. Los dejo con el paso a paso.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 Canta como queda, parece que fuera de cristal. Espero les guste, nos vemos en el próximo video. Bendiciones.